Aquí Nada Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino en lo que sobra de la comida levantar la mesa, es decir, lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Así, en este podcast hablaremos de la calabacita que nos sobró, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras, del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió, o de las 100 formas de preparar un huevo. Aquí Nada sobra, está pensado para el día a día. Recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera. Así que vayan por algo para anotar y prepárense para que se les haga agua a la boca. Mi nombre es David Santa Cruz, conocido también como arroba la banquetera, si me van a encontrar en todas las redes sociales y voy a estar acompañándoles a lo largo de este programa. Nos acompaña la chef oaxaqueña Ana Luisa Ricardes Vargas. Eh, quien se define como autodidacta por esencia y es apasionada por la gastronomía tradicional de su estado y defensora del buen mezcal. Ana ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto, un placer y gracias por la invitación. Um, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro, a mí me, generalmente me muevo más en Instagram y me encuentran me encuentran Luisa Ricardes. Ok, también nos acompaña también nos que Sebastián profesor que gastronomía profesor de gastronomía en el Rostro de Sor Juana. Y un excelente cocinero también. Sebas, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por acá? Un gusto, ¿no? Estar en este espacio. Ojalá, ojalá sequemos cosas interesantes el día de hoy. Claro que sí. Y Pola Hurtado, quien escribe el blog astronómico polacocina.com y desde 2013 es doctora del programa radiofónico Wild Brunch en Puebla. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Qué bueno, muy contenta de estar ya en este segundo episodio. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como arroba pola con Th o o cocina, YouTube, Instagram, Facebook, todo menos TikTok. Ok, perfecto. Bueno, el programa de hoy va a ser, vamos a hablar de fondos y caldos, que es una de las bases para la conservación de los alimentos y para la preparación de los alimentos. Tomar unos huesos y a partir de eso, o, o tomar verduras, tal cocinarlas previamente para después congelarlas o, o para consumirlas en otras preparaciones, es parte esencial de la cocina. Y por eso hoy le vamos a dedicar un programa entero a la preparación de fondos y caldos. Ana, cuéntanos, básicamente, ¿qué diferencia un fondo de un caldo? El fondo viene muy, muy marcado de la cocina francesa. Es como para los franceses... Este... Ahora sí que los que estudiamos en una escuela que tiene como base este, la cocina francesa, es súper, importante el aprender a hacerlos, ¿no? Y eh, algo muy también que tienen súper eh, incrustado casi en los huesos los franceses es el aprovechar todo, o sea, no dejar ni los huesos. Entonces, en los fondos tenemos claros y oscuros, y bueno... El, la gran diferencia entre que aquí en México notorio un tema bien, bien notorio de lo que es un caldo y un fondo. un el Sur, un fondo en Oaxaca, esto de los fondos tiene poco que se maneja. O sea, es muy, muy, eh, por ejemplo, la, la cocina de casa realmente le dices a tu abuelo, yo, es un realmente y te dice, tu abuelo qué, qué es no, o es sea, Yo no, lo hago, no, no, no está qué no, no, o no, yo no, lo no, no, no, no, sino se conoce más el caldo de pollo, el caldo de res, que son la base para nuestros guisados, ¿no? En cambio, aquí en el centro está más marcado el uso de los fondos. Entonces, este, hay un detalle súper interesante de cómo se entienden las gastronomías en base a la importancia que tenían en ese entonces las ciudades o los asentamientos de poblaciones y... Eh, sus rutas comerciales, ¿no? En el caso de Oaxaca, para nosotros un caldo, o sea, prácticamente los fondos pues no existen, son los caldos. Entonces un caldo lo haces en base, o sea, ya sean huesos, por ejemplo, a mí me tocó comer en Miahuatlán, una población ahí en el, pertenece a valles centrales, de que eran albóndigas, bueno, les llaman albóndigas, pero no sé si es, son albóndigas o son más caldo, ¿no? Deliciosos porque usan... El, los huesos para la elaboración del caldo de su base y posteriormente le ponen, le agregan las albóndigas ¿no? Entonces es un caldo delicioso su, con muchísimo sabor, pero no se elabora como un fondo. En el caso, bueno, cuando ya entro a estudiar me doy cuenta que pues es la versión, una versión europea, ¿no? Del, muy, muy, muy, muy europea de. Uh, prácticamente aprovechar los huesos, lo que para nosotros son las menudencias, y aromatizarlos. O sea, cuando hablamos de menudencias, recuerden que no toda la gente que nos escucha trae el mismo, el mismo lenguaje, pero menudencias estamos hablando del, del triperío, ¿no? Estamos hablando Ajá. de intestino, o sea, hígado, tripa. Todo lo que no sea carne maciza o con grasa. Maciza, exactamente. Todo lo que no vaya pegado un hueso, más o menos, ¿no? Todo lo que genere alguna función dentro del cuerpo. Sí, de hecho, el tema, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? El, el uso de las menudencias. Que, eh, aquí en el centro de México, bueno, la Ciudad de México, en el, eh, la verdad no sé cuál sea, si todavía se utilicen, pero en Oaxaca todavía es muy, muy utilizado el uso de las menudencias. Hay un platillo que se llama la ceguesa que prácticamente rescata las menudencias, ¿no? Que sí tienen un sabor muy muy fuerte, pero um, sabiéndolo es como depurar o limpiando su sabor. Son deliciosas, deliciosas y le dan un, un retrogusto, o sea, como un fondo al sabor de tu platillo. Hola, ¿tú alguna vez me habías comentado que tú rostizas los huesos para después hacer los caldos? De hecho, pues, yo conozco tres formas de hacer un caldo. <ríe> si se llama fondo, se llama jugo, etcétera, siempre me hago bolas. Pero este, lo que es son las verduras. Los huesos los puedes usar crudos o los puedes usar rostizados también. Los metes en el horno y los dejas como por muchísimo tiempo hasta que se doren. Y lo que nunca puede faltar en mis caldos es la cebolla quemada. Entonces... Lo que hago es que los pongo a rostizar durante todo el tiempo que lo necesiten para que cambie de color. Y mientras tanto, el de hueso lo voy a hacer en la olla express. En el mismo fondo de la olla express, con tantito aceite, la cebolla, si la mitad la quemo, pero tiene que estar negra, negra. Y luego le agregas jitomate y hasta que se, se consuma todo el agua, ahí mismo en la olla express. Y entonces, cuando sacas los huesos de tu charola, lo que te queda pegado en la charola, que eso se llama el jugo, lo, le pones agua para, este, pues para despegar todo lo cafecito que se quedó, todo el sabor que te deja en los huesos, y ya pones los huesos con esa agua y agua fría en la olla Express, con la cebolla y el tomate, bueno, jitomate, y bueno, así es como preparo el de hueso. El de verdura, estábamos platicando que pues puedes guardar. Como todo lo que te queda, ¿no? Las cáscaras de papa, las cáscaras de la cebolla, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hago es que lo pongo generalmente toda la noche en una charola con papel encerado. Y le pon, las pones todas. Incluso si tienes limón o naranja, haces lo mismo que te decía la cebolla, de tostarlo en el comal como la pulpa hacia abajo para que se caramelice. Y todo eso lo dejo toda la noche, unas 12 horas, como a 65 grados centígrados. Entonces ya... En el momento de hacer tu caldo, todas estas cosas ya pasaron por un proceso de cocción de dorado que le da como más matices a estas verduras y las pones a hervir. Para mí es importante siempre poner los caldos desde agua fría, para que poquito a poco y sin hervir vaya muy poquito a poco a hervir como súper bajito y eso también hace que quede como clarito y lo puedas usar para salsas, etc. Entonces ahí ya lo pongo a hervir como dos horas y media así poquito y cada media hora le voy limpiando con la cuchara las impurezas para que quede lo más más clarito posible que después bueno ya lo cuelas y hay una cosa súper este chida que que aprendí en Italia que es hacer este mismo caldo que les estoy contando pero con la costra del queso pecorino ven que tienen como un pedazo así durísimo que se lo quitas entonces pues Digo, es un desperdicio de un queso buenísimo, pero se lo ponen en ese caldo y ya que pasan las dos horas y media y lo cuelan y todo, ese caldo lo haces con tortellini, por ejemplo, y queda así buenísimo. O lo puedes congelar para usarlo en sopas. Mira, qué interesante. Y nos habías dicho tres tipos de caldo, ya estuvieron los tres, el de hueso, el de verdura y el... Este, bueno, el que les decía primero el jugo, es cuando rostizas algo o haces Sartén, y de ahí lo, que de, lo vas despegando con agua, que a veces puede ser con vino blanco también, y te queda algo muy concentrado, eso es como el jugo. Y el jugo puede formar parte de una salsa o puede formar parte del caldo, ¿no? Como hago con el caldo de hueso. Ok. Fíjate que me, cuando vivía en Argentina me llamó mucho la atención porque en los menús, cuando llegaban a ofrecer sopa, te la servían después del guisado. Y era una constante... Y les preguntaba, ¿por qué? Me dijeron, porque acá asamos la carne. Entonces, lo que, la sopa la estamos haciendo con el jugo que escurre del asador, ¿no? Y por eso se sirve la sopa al final, porque se hace después con el jugo de la carne que te comiste. Sebastián, un tema que, que, que nos pasa por lo regular con los caldos es el tema de la grasa. ¿Cómo se desgrasa? ¿Cómo se desespuma un, un caldo? Bueno, antes nada más de contestar la pregunta, me gustaría quizás aportar un poquito a lo que había comentado Ana, que creo que sí hay una pequeña diferencia entre un fondo y un caldo, ¿no? Principalmente a los caldos se lo puede llamar como este primer hervor, un hervor que a veces no, no suele pasar quizás de una hora, y generalmente los fondos, por el contrario, son preparaciones que llevan, llevan mucho más tiempo de preparación, y por ende, el producto que te queda es algo mucho más concentrado, ¿no? Muchas veces los fondos en realidad se utilizan como preparaciones base para otras salsas que llevan aún todavía más tiempo. Pero si tomamos un fondo y si tomamos un caldo, sí podemos ver que el fondo es mucho más concentrado y generalmente tiene también mayor concentración, es a veces más turbio y un caldo suele ser más claro, con sabor más eh, no tan penetrante. Eh, creo que sí, creo que sí es un, un elemento para tomar a consideración, a definir, ¿no? ¿Y cómo quitar la grasa? Mira, creo que hay dos maneras muy sencillas de quitar la grasa. Una es en eh, cuanto empieza a hervir en nuestro caldo, dependiendo de qué es el caldo, por, por ejemplo, los caldos que suelen ser de verduras, en realidad eh, suelen ser caldos mucho más limpios, Entonces, en realidad no hay tanta necesidad de estarle retirando. Eh, retirando alguna suciedad, ¿no? Por el contrario, generalmente los caldos que son de carnes o de pescados suelen espumar bastante. Entonces, lo que sí hay que estar haciendo de manera constante, como decía Pola, era con una espumadera estar retirando de manera constante toda esta suciedad que va subiendo, eh, quitándola. Pero lo que me... En realidad lo que sirve también muy bien es una vez que ya tienes tu caldo, lo pones a... Eh, refrigerar y ya que está muy frío solito la grasa sube se queda una capa una grasa ahí que en cuanto se enfríe la puedes quitar retirar sencillamente con una cuchara, con una con un cucharón y puedes tener ya tu caldo limpio eh, bueno, hay otras maneras también de de hacerlo pero que ya implican labores más como esta cuestión de clarificar un caldo y demás. Pero creo que eso en realidad, pues, sí quizás, daría también para otro programa, porque si sí es un proceso en que en realidad le tienes que poner trigo y le pones claras este, y haces una mezcla y que se lo echas al caldo y luego hierve y, y solito, se es, es muy gracioso porque una vez que le pones eso, solito se divide el caldo, abajo te queda la, la parte más caldosa, más limpia y el trigo junto con el huevo y la mezcla, suele aglutinar toda la suciedad y la sube, y en el momento en el que se enfría el caldo, es muy fácil retirar esa capa y tener tu caldo ya muy limpio. Fíjate que ahorita que dices eso del huevo, he visto que hacen así el café. El café molido con el agua y le echan el huevo, y entonces el huevo jala todo el polvito del café, y te queda un americano así como, no sabe a huevo, y te sale filtrado el americano. Fíjate que un, un, un truco que alguna vez eh, me pasaron por ahí y es medianamente efectivo cuando, cuando tiene uno prisa es tener un cucharón metálico en hielos y adentro los hielos y pasas el cucharón por encima del caldo y se le va pegando la grasa al, al, al metal ¿sabes qué otra cosa también es como técnica de superabuelita? El que tienen en realidad, ubican esta manta de cielo, sí, claro puedes por ejemplo poner un un bowl o otra olla donde, va, donde vayas a echar el caldo y en un colador pones además del colador manta de cielo y ya que esté frío tiras el caldo y la manta de cielo en realidad es absorbente y además ayuda a quitar toda la grasa y es impresionante cuando lo pasas por ahí y ya tienes el caldo hasta cambia de color cambia el olor también y toda la basura que sacas pues es yo creo que es una manera bastante efectiva y fácil sencilla que no implica mayor ciencia más que pasarlo por ahí y ya puedes tener un, un caldo mucho más limpio y, y claro. Yo tengo este que es japonés y ahorita que lo estabas diciendo ni siquiera me acordaba que lo tenía, ¿eh? debe llevar ahí dos años. <risa> Siempre sacan conches para presumirnos. <risa> pues son, es como espumita, es como esto que se usa para rellenar cojines, pero muy delgado. Parece como filtro de café, ¿no? Pues está más como esponjoso. Ok. No sé si lo ven bien. Uh -huh. Bueno, es para hacer exactamente esa función. Qué interesante. Aquí están las bonitas instrucciones en japonés. <ríe> Oye, una pregunta. ¿Un fondo podríamos guardarlo en el pozo para hacer cubitos o en pequeños recipientes y después utilizarlo como si fueran cubitos de de, de, de sazonador? ¿Se puede? Claro. Sí, en realidad. Pero yo lo recomendaría más, más, que con un más que con un caldo, con un fondo. Porque, insisto, los caldos en general tienen sabor muy tenue eh, y precisamente lo que queremos aportar generalmente con estos cubitos de caldo es aportar sabor. Entonces, si lo hacemos en realidad con un fondo, cubitos de fondo, vamos a aportar muchísimo más sabor que si lo haríamos con un caldo. Y te va a realzar el sabor muchísimo más, ¿no? Fíjate que ahorita que dices lo de realzar los sabores, pues este caldo de verduras que les digo que las rostizo toda la noche, siempre sabe diferente porque pues es de lo que tienes. Entonces lo que hago es que cuando ya está hirviendo la hierba fresca, así si el tomillo, la albahaca, hago que pase por el vapor a mi nariz para saber cuál le va a quedar bien, porque la combinación que está dentro de verduras ya aquí sabe cuál fue. ¿no? Entonces a partir de eso puedes hacer... Y si lo haces con ingredientes de temporada, pues vas a tener unos con sabores más otoñales o más veraniegos, etc. Y dan para... Yo nunca los congelo. Eso de congelarlos, lo que he hecho es congelar las cáscaras y los de apio y todo. Y ya con eso después hacer el caldo cuando ya tengo suficiente. Sé que habrá muchas opiniones sobre el pescado blanco congelado. Yo siempre lo tengo para casos de emergencia. Para esos días que de verdad te mueres de hambre, ¿no? Entonces, en el congelador voy poniendo las cáscaras de zanahoria, los tallos de apio, las hojas de apio que dan muchísimo sabor, etc. Y siempre tengo una bolsita ahí en el congelador. Entonces, lo que hago es hacer un caldo rápido con lo que tenga. En este, y Mientras eso está hirviendo en una olla, en otra pongo el pescado así congelado, cortado. En este, pues tiene que estar un poquito descongelado para cortarlo, pero cortado en pedacitos. Le pongo jamón, le pongo un poquito de estos este, fideos de arroz que son transparentes, y le pongo uno o dos sobres de té de jengibre, y con, de esa de jengibre con limón. Le cuelas encima el caldito, así apagado, lo dejas tres minutos, se hidratan los fideos, se cocina el pescado, y ya, así. Alimentas a cuatro personas, si le han tropicado el limón, ya si quieres le puedes poner salsa de soya, etcétera. Y pues como les decía hace rato, siempre sabe diferente porque depende de, de qué tengas eh, allá a la mano para ponerle. Para hacer caldo de pollo, ¿cuáles son las mejores? Si solamente vamos a hacer un caldo o queremos hacer así como una especie de, de fondito, ¿cuáles serían los mejores ingredientes? ¿Qué es lo que hay que comprar? Hay que ir al pollo, al, con la gente del pollo y pedirles que el, la rabadilla, el, ¿qué es lo que les tenemos que pedir? Cuéntanos. El caldo es... Prácticamente ajo, cebolla, la carne, ya sea de res, de, de pollo, que es generalmente lo que se consume, o gallina, eh, o a ver, y cerdo, ¿no? Entonces, para nosotros es la base, ajo, cebolla y, el, y la sal, ¿no? Entonces, ya hay lugares, dependiendo de la región, donde se utiliza la pitiona, se utiliza orégano, tomillo hoja de aguacate en el caso del chivo o del borrego, se utiliza muchísimo la hoja de aguacate asada y prácticamente es eso, la base. Entonces, para nosotros, digamos, en cocina oaxaqueña, los caldos prácticamente son la base, fueron el papel de un fondo y de una comida. Para nosotros, cuando nos dicen caldo de pollo, caldo de, de res, nos referimos ya a una comida completa, un platillo principal que ya las complementamos más como alguna guarnición, que puede ser el arroz o maíz. Lo que hace mejor caldo en todos los, hablando de animales, son huesos, ¿no? O sea, más que la carne magra o la carne limpia, debe ser hueso y grasita. Puede ser, mira, con carne es que depende mucho a veces de la, va a decir que de la calidad de la materia prima, pero en el caso de la gallina, yo sí prefiero, o sea, que lleve lleva carne. En el, en el caso de cuando compras, este... Un pollo completo, se puede poner pues, el, el pollo completo y eh, separar lo que son las carnes, ya que ya está tu caldo, tu base, separa la, la pierna, eh, la pechuga y el muslo, que son las partes donde tienes más carne. Entonces ya dejas para tus caldos o para tus bases lo que es el huacal, lo que pertenece al guacal y las alas, que es lo que va a dar este, más sabor. Bueno, pues sí, sabor y ese mismo caldo... Um, lo reducimos hasta que tengamos una base, ¿no? Pero realmente para nosotros los oaxaqueños no existe el fondo. Cuando hablamos de reducir un caldo o reducir cualquier guiso, se trata de calentarlo para sacarle el exceso de agua. Básicamente que se evapore el agua y se vaya concentrando el sabor y se vaya haciendo más espeso. Eso ya le llamamos una reducción. Siempre que hacemos un caldo, y es algo como para darle ese plus, ese extra, es perfumarlo. Es algo que nunca se nos debe de olvidar perfumar. ¿Y cómo perfumas un caldo o un fondo? Pues los franceses con el famoso bouquet garni, ¿no? ¿Cómo haces un bouquet garni? El poro, cuando lo cortas, ven que son como varias capitas. Generalmente las primeras capas que suelen ser mucho más gruesas, funcionan muy bien para con eso mismo, sacas un trozo y ahí mismo en ese pedacito de poro puedes poner hojas de perejil yo pongo apio hojas de apio tomillo una hoja de laurel hoja de orégano pero también bueno porque eso en realidad creo que es la receta como tal y aprovechando la misma el conferencia que tiene el poro vuelves a formar como el tubito lo, lo amarras muy bien y eso se lo agregas una vez que empiece con el primer árbol eh, lo dejas alrededor de una hora, lo retiras después, como es muy fácil, con una misma cuchara o unas pinzas, lo cuelas y sí va a aportar como mucho más frescura a, a, al caldo, ¿no? En realidad, los franceses son muy dados a perfumar sus caldos, ¿no? Eh, y bueno, ya, ya tenemos también estos chefs de, de, nueva, de nueva tendencia que en realidad ya también hacen maravillas, a través de este juego de perfumar cosas, ya sea perfumar en frío, perfumar en caliente, perfumar también a ciertas temperaturas o el vacío, pero siempre que podamos y tengamos la intención de hacer un caldo, no podamos, no perdamos la idea de perfumarlo, ¿no? Fíjate que me estoy dando cuenta de lo diferente que hago las cosas. <risa> Empiezan a decir, aparte bueno, ustedes fueron a la escuela culinaria y yo soy así ama de casa. Quería ser ama de casa como desde que tenía cuatro años, entonces ya tengo un poquito de experiencia, pero sí, bueno, es bien O sea, es que, bueno, voy a dar mi, mi, este, mi ingrediente secreto, pero creo que me van a dejar de hablar, por lo menos los dos chefs. Este, yo le pongo el pollo completo y le pongo solamente zanahoria, apio, la cebolla quemada, para mí la cebolla quemada es como básico del caldo, y le pongo unas poquitas costillas de cerdo con todo y huesito. Ok. Entonces le da... Entonces sacas muchísimo caldo. La verdad es que yo me fijo que se reduzca solamente como 30%, porque si sí, lo hierves muy despacito y quitándole las impurezas. Y luego ese mismo caldo ya lo perfumo a la hora de hacer la sopa o a la hora de usarlo para hacer arroz. Como es una forma de cocinar mi pollo con trampa. O sea, si sabe a cerdo, sabe mejor. Y, este, y ya a partir de eso cuando lo caliente para otra cosa y ya depende, porque si vas a hacer una sopa de tortilla le pones el pasote, pero si vas a, a lo mejor hasta puedes servir tu pasta dentro de ese caldito y este, ya le pondrías albahaca por ejemplo ¿no? Lo que estamos aprendiendo es que para Pola el mejor caldo de pollo es el caldo de cerdo Exactamente El mejor caldo <risa> es el de cerdo Escucho <risa> en italiano eso de cocer pasta en un caldo y te cuelga Sí, ya sé, ya sé, no sé. Sí. sí, no, no, no, no. Pero no, no, no, no. lo que más bien hago es que yo cocino la pasta, cuando le faltan dos minutos, la saco y a la salsa le pongo un poquito de caldo y ahí termino de cocer la pasta en la salsa. Ya. Es este maña que aprendí en Francia, la verdad no sé si debe de hacer así, pero... Oh, y fíjate, por ejemplo, el, el caldo para el pozole siempre es caldo mixto. O en la uh -huh. mayoría de los casos es caldo mixto, es pollo con cerdo. A menos, claro, cuando ya vas a hacer otro tipo de. O sea, depende también del tipo de pozole, porque no todos los pozoles son, son iguales, ¿no? Incluso los pozoles vegetarianos que son a base de setas y setas, champiñones, y portobelo, y que queda muy bueno. De hecho, alguna vez en el cumpleaños de Paul hicimos uno que la gente no podía diferenciar. Hicimos tres. Tres pozoles. Hicimos de pollo. De pollo, de cerdo y vegetariano. Y la gente a cata ciega no podía diferenciar cuál de los tres era qué cosa. Lo cual, pues habla muy bien de, del caldo, ¿no? Pero como dices, pues sí es una mezcla de cerdo con pollo. ¿Qué otros caldos tenemos? O sea, ¿qué otras diversidades podemos tener con el caldo? ¿Para qué otras cosas nos puede servir el caldo? ¿Para un mole? Para un mole, para un arroz, para infinidad de salsas. Para infinidad, por ejemplo, si vas a hacer un estofado, generalmente en el momento en el que estás braseando la carne o la, el pollo o la misma verdura, hay que refrescar con caldo, ¿no? Luego hay muchas preparaciones en la cocina en que no necesariamente necesitas un caldo, pero al momento en que estás preparando X o Y, a veces se empieza a secar y generalmente es un, Por eso siempre me dicen que en las cocinas vas teniendo montones de ollas con muchos caldos y que los vas utilizando conforme vas cocinando y conforme vas percibiendo que ciertos alimentos están requiriendo esa cantidad de caldo extra para refrescar un sabor, ¿no? El risotto también necesitas tener un caldo. Claro, un risotto, un preferida? pescado, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, cuando haces algo en el horno, que, que muchas veces hay que estarlo refrescando de manera continua para que no se, sea un lomo sea un... Sea, sea una pieza de carne grande, o sea un pavo, o sea un pescado, a veces de manera medianamente cotidiana hay que abrirle al horno y refrescar con algún caldito, ¿no? Y eso va a ayudar a que, no, que el producto que estemos cocinando no se reseque y pues cuando te lo comas sea una cosa y un chicharrón, ¿no? Sino que justamente tenga esta como esta humedad y esa humedad se la das agregándole caldo constantemente a las preparaciones. ¿no? Y a, ahorita que dices eso del pavo, pues en mi casa siempre el pavo navideño, los huesos, se le quita toda la carnita que quede de, este, para así hacerla deshebrada y con los huesos puedes hacer un caldo y lo hacemos. O con sopa, con las verduras que haya el día siguiente de Navidad que no quieres cocinar nada y, este, y le pones el pavito deshebrado. O con ese mismo, ya si quieres verte muy nice, haces un risotto. Con el caldo del hueso del pavo, ¿no? Para que no se desperdicie, porque tiene muchísimo sabor. Ok, esa era una pregunta que iba a hacer. Horneamos cualquier pieza, nos salen los huesos. ¿Esos huesos sirven para hacer caldo? Claro. O sea, eso lo echas en agua. y. O sea, uno pensaría que ya como lo pusiste al horno y tal, ya nos, eso ya es basura. Al contrario, ¿no? al contrario, como como decía Pola, que creo que en realidad es lo que haces, ¿no? Que por eso te gusta mucho meter las cosas en el horno un poquito, que bueno, más de todo una noche, para que empiecen a brasearse. Entonces, si eso le agregas un hueso y lo mantienes en el horno, se va cocinando poco a poco, se va lo que se llama esta famosa reacción de Maillard que le llaman que es que el azúcar se va caramelizando, la misma azúcar que tiene muchas veces muchos ingredientes, la cebolla, el apio, se va caramelizando y eso al momento en que lo metes en un caldo va a aportar sabor que de ninguna otra forma. Es como un secreto mucho de cocina que meter las cosas al horno para cocinarlas ahí, huesos, hornearlos y utilizar eso para hacer un caldo. ¿Quién sabe hacer el mejor caldo de camarón? Yo para eso vine hoy. Para aprender a hacer caldo de camarón, yo lo hago con camarón seco. O sea, yo, yo utilizo la, la receta de mamá que es el polvo de camarón, las cabezas de camarón, o sea, básicamente, cuando nosotros hacemos caldo de camarón es porque se van a hacer varias cosas más de pescado. Y muchas veces también se le ponen espinazos. Entonces, si vamos a hacer un, un pescado, entonces la cabeza, el espinazo, o sea, todo, todos los huesitos, todo el, va para el caldo. Y lo que le da sabor al caldo de camarón, como me enseñó mi madre mi abuela, es poniéndole polvo de camarón, camarón seco y las cabezas. Si no hay, incluso si no hay ninguna otra pieza de pescado es hervir el camarón seco con las cabezas y luego ya de ahí depende cómo lo quieras sazonar porque se puede sazonar con jitomate pero ese es mi, mi, mi principio, no sé quién más tenga otra receta uh, Bueno, el chile que últimamente he utilizado muchísimo es el costeño se utiliza muchísimo para, bueno, es pues su nombre, ¿no? Costeño, de hecho su producción es la costa de Oaxaca y abarca también tiene una producción en Guerrero. Es un chile bastante picante, hay amarillo, rojo y verde. El verde obviamente nada más es fresco, pero los que se deshidratan son el amarillo y el rojo. Eh, el chile, ese chile en, eh, para caldo de camarón o caldo de pescado es espectacular. Y aquí en Ciudad de México, en La Merced, encontré uno muy, muy rico que se llama chile serrano en mi helado. Y el, ¿cuál otro? el chipotle creo que originalmente utilizaban, no sé cómo lo estén haciendo ahorita, pero también lo utilizaban el, la deshidratación mediante un ahumado. El único tip que quizás se me ocurre, bueno, si es la típica zanahoria, guajillo, papa, ajo, cebolla, pero lo que a mí me enseñaron y queda muy bien es las cáscaras del camarón y las cabezas también. Las pones a dorar un poquito con ajo y cebolla, un poquito de aceite, un poquito de mantequilla. Y en cuanto cambia de color, le agregas ya el chile, los chiles desvenados, eh, bien limpios, remojados previamente. Eh, agregas un poquito de agua. Y en cuanto tenga un primer hervor de unos 15, 20 minutos, lo llevas a la licuadora, pero todo, con las cabezas, el caldo, no, las, las cáscaras, lo mueles todo muy bien, súper, súper bien, junto con el ajo, que ya lo pusiste a caramelizar también, junto con la cebolla, que hay muchas personas que también le ponen apio o poro. Ya que lo mueles, lo pasas por un tamiz, este, esta, esta reducción que te queda la vuelves a sofreír en otra olla aparte con un, que ya previamente ha tenido un poquito de aceite, ajo y cebolla y con eso ya, creo que ya aportas un montón de sabor que luego no necesitas ni siquiera tener que ponerle el polvo que ya te venden de... porque justamente como estás utilizando el cascarón y las cabezas que aportan muchísimo sabor ya, o sea, con eso tienes Sí, justamente. Me acordé que mi, que mi, abu, mi otra abuela hacía eso. O sea, no utilizaba el polvo, ella decía que no usaba el polvo, y utilizaba las... echaba la licuadora, molía las cabezas y todo eso. Sí implica mucho más trabajo hacer eso, que lo que hacen muchas personas que es que únicamente doran el camarón y ahí mismo echan el caldo y después van agregando las verduras y como último agregan el polvito este de camarón, ¿no? Pero la ventaja de tu receta es que si usaste los camarones para un aguachile, pues nada sobra. Nada sobra. El único detalle que hay que con con esta receta es que sí tienes que tener súper su, cuidadoso de dorarlo muy bien y en realidad y al momento en que lo pases por la licuadora dejarlo un, un muy buen rato porque las cabezas son muy duras y luego además como las doraste tienen aún todavía más dureza, entonces hay que dejarlo, trabajar la licuadora de unos 5 minutitos, estarle jugando ahí con las velocidades un rato, moverle la... Y después cuando lo cueles, que el colado sí sea súper cuidadoso, cuidadoso, porque luego, cuando te estás comiendo el caldo, no es muy agradable que se te vayan de esos pedazos y, y comerlo, ¿no? Entonces, es el, el detalle que hay que tener. Claro, porque como que astilla, ¿no? Astilla claro. la cabeza la, la, la cascarita. En ese proceso queda como astillada. que por sí la cabeza tiene muchísimo sabor y las cáscaras tienen mucho sabor, en realidad con poquito, rinde, rinde, rinde, rinde, rinde muchísimo. Más o menos que un puño. Para, para, para un caldo, en realidad unas seis personas, yo creo que con cáscara, alrededor de unos 300, 400 gramos de cáscara, junto con la cabeza, lo sacas... Sin ningún problema. Ahorita que hablabas del poro, ¿la parte verde del poro se, se usa también? La verdad es que a veces, yo siempre la tiro, pero perdón. Siempre le corto la parte verde al poro y nada, agarro la parte blanca, pero creo que estoy cometiendo pecado por las caras que me están haciendo. De hecho, lo que hago con la parte verde o la parte que, por ejemplo, el poro, eh, cuando ya sé que no lo voy a ocupar porque no tengo programado, lo que hago es deshidratarlo. Entonces, en cualquier momento vas a tener este... Disponible un poco de poro, se lo, se lo pones a tu caldo, a tu fondo, cuando quieras darle un poquito de sabor y listo. ¿Cómo lo deshidratas? De hecho, aquí tengo una charolita porque soy señora deshidratadora de cosas. Y una charola, una bolsa de papel o papel estraza, o sea, una bolsa de papel, no sé cuando vas a la panadería y, y la quieres reciclar, la puedes usar. Separas, algo bien, bien importante para deshidratar es separar, en el caso de, no sé, del pasote, es separar del tallo las hojas, porque si pones toda la rama, te vas a tardar muchísimo. Ahorita el clima está súper bien, eh, no hay tantas lluvias y se deshidratan en uno o dos días, ¿eh? He deshidratado, bueno, también la cebolla, este, de pronto la deshidrato o la, no sé, la cebolla, que sé que uno, pues es mucha, las, la cascarita, ya saco de ahí de mi, de mi reserva, que por aquí la debo de tener, que ayer la, permítame. Ayer te pusiste a deshidratar, mira, luego, luego, todo el mundo aquí para que vean que sí cocinamos, para que la gente vea que, que, que nos gusta, ah, mira nomás. Y entonces ya deshidratada la metes en un frasco y queda... ¿Qué textura tiene? ¿La puedes mostrar? Miren, ahí está. A ver. es cebolla. El poro. O sea, el trozo grande ni siquiera lo picaste. Qué bien. Ah, el té limón es mejor picarlo. Ahora que hablas del té limón, perfumar caldos con té limón... Es, es la onda por ejemplo té limón hierba santa hierba buena pasotes, creo que son maravillosos como para o también la otra que es con, y lo, y ahora me acuerdo que Paola lo dijo Paola más bien las cáscaras de naranja o las cáscaras de limón pero secas o caramelizadas sí o caramelizadas claro secas o caramelizadas para perfumar caldos son la es la onda a mí, por ejemplo, el caldo de gallina o de pollo, me gusta ponerle hierbabuena o menta. Sí, claro. un, toquecito, un toquecito, o sea, cilantro que sea lo principal y un toquecito de... Con los pescados a mí me gusta más el perejil, pero es una cosa de gustos, ¿no? Creo que, le, siento que le va mejor. La hoja santa va muy bien con casi cualquier cosa. Y sí, la, la hoja santa sí es maravillosa. Aunque hay muchas personas que no les gusta la hoja santa porque... Tiene un sabor muy fuerte, muy aromático, y luego hay personas que les choca. Pero a mí en lo personal me encanta, morir, y lo, por y tam, los tamales típicos con hoja santa son oh. buenísimos, ¿no? con esto, a ver, pero santa, ¿el pápalo? El... ¿El pápalo? Uy, el pápalo también. Hace poco que vinieron mis papás a Puebla, nosotros no somos de aquí, pero pues yo tengo muchos años viviendo acá, fuimos a Las Semitas y yo le decía a mi papá, Así, tip para venir a Puebla, pide tu semita con pápalo, aunque se lo quites, porque la semita con pápalo cuesta 60 pesos y la semita sin pápalo significa que no eres de Puebla y te la venden en 120. Entonces, wow. tú, el impuesto, el impue es. chilango, tax. Sí, no, el impuesto no, no, Entonces, nos cobran el impuesto chilango, chale. Ahorita que mencionaron lo de la hierba santa, o bueno, hierba santa, acuyo, hoja santa, me acordé de un caldo de camarón que es como el de mi abuela, que de verdad es muy sencillo y lo puedes hacer tanto con camarón seco como con camarón fresco. En el caso del camarón fresco, a mí me gusta dejarlo entero, porque toda la... la Parece que la cabeza le da mucho, mucho sabor al caldo. Y cuando te lo estás comiendo, bueno, habíamos unos que o sea, que... Si estás en tu casa y no tienes problema con comer con las manos, uh, comer la cabeza es deliciosa. Ay, chuparla así las cabecitas. Y... Sí, las cabecitas, no. es como todo el sabor. Y es un caldo bien sencillo, lleva tomate, cebolla, aceite de oliva, y el sabor, el sabor es así, bueno, no, no esencialmente, pero si lo haces con aceite de oliva queda súper rico. Chile chipotle y... Hoja santa. Ok. Súper rico. Esos tres. Eso, bueno, esos son cuatro, cuatro ingredientes. Súper sencilla además, ¿no? Súper sencilla. ¿Y cómo lo es, haces así a, a grandes rasgos? Pues aquí, de hecho, traigo la, la receta. el recetario de la sí. abuela. El, no, a no, ver. ese se la dejé. No, mi abuela tiene unos papiros. O sea, realmente nos burlamos porque ya parecen papiros, ¿no? Pero, a ver, se la voy a dar, ya tiene gramaje, o sea, este ya está como, ya, aquí está como Perfecto. analizado. sanarizado. Son 250 gramos de cebolla en aros, 60 gramos de aceite de oliva, que es lo que lo vamos a utilizar para freír, sofreír la, la cebolla inicialmente, 550 gramos de papa en cubos, puede ser en cubos, en cuartos, como les guste con la papa, serían 200 gramos de camarón seco sin cabeza, 700 gramos de tomate, y tomate aquí, porque nosotros le hicimos tomate, un diente de ajo y 30 gramos, bueno, de hoja santa 30 gramos tengo, pero pues pueden ser dos hojas, tres hojas, dependiendo del tamaño de la hoja santa, ¿no? Ajá. Y bueno, en esencia es sofreír la cebolla con el aceite de olivo, aparte licúas lo que se está sofriendo a temperatura baja, fuego bajo para que no se te queme, licúas los tomates, el ajo y listo. Ah, y, el, y el, me faltó el chipotle. ¿Es chipotle adobado o es chipotle seco? Es chipotle, pueden ser ambos, chipotle adobado y seco. El adobado, el seco, sí, va tostadito para que tenga un sabor unas notas resaltar el sabor. Y el adobado, eh, bueno, puedes hacer el adobo, lo dejas freír, le pones el camarón seco, si es necesario lo ajustas con agua caliente y lo aromatizas con una hierba santa. Listo. Súper fácil y delicioso. Ah, las papas. Las papitas, claro. Las papitas. Las papitas se las pones después de haber incorporado el, el tomate licuado. Ahí, para que agarren el sabor del tomate. ¿Ya cocidas o...? No, cruda. Bueno, yo lo hago, yo lo hago en crudo. Para que la papa agarre todo, todo el sabor. De, de, pues De todo. Del tomate, del ajo, de, del camarón. Y listo. Muy, muy rico, muy, muy sencillo y pocos ingredientes. Pues muchas gracias, les agradezco a todas, a todos, escúchenos. ¿Y en dónde nos podemos encontrar? Rapidísimo, ¿a dónde nos podemos encontrar a todos? Pola, redes sociales. Básicamente me pueden encontrar en polacocina.com, en Instagram estoy como arroba polatrace, -c -t -h -r -a -c e y en Twitter también estoy como polatrace o como polacocina así. Sebastián. En Twitter como el Tati Amaro, y Facebook como Sebastián Amaro. Ok, Ana Luisa. Yo Instagram estoy como Ana Luisa Ricardes. Y Facebook Ana Luisa Ricardes Vargas, pero la verdad no lo ocupo. Ok, perfecto. Yo soy David Santacruz, arroba la banquetera, en todas las redes sociales. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo, leyendo. Cualquier duda, pues escríbanle aquí a las personas, que seguramente les van a contestar con muy buenas recetas. Y un placer, porque aquí nada sobra. Chao.